Hoy en el Pleno de Política General en el Parlamento Vasco hemos asistido a un discurso del Endakari donde no nos plantea nada nuevo, al contrario, defiende el mismo modelo que viene practicando este gobierno de la mano del Partido Nacionalista Vasco, un modelo que va en contra de la mayoría social de la clase trabajadora de este país y en beneficio fundamentalmente eh, del capital. Nos habla el Endacari de objetivos de desempleo del 10%, cuando son objetivos que se vienen planteando hace años y son cifras de desempleo en las que prácticamente estamos desde hace años. Pero ni una palabra, por ejemplo, de la calidad del empleo. Nos habla de inversión pública y nos habla de unos números que no llegan tan siquiera a, aquello, a aquella media eh, que había antes de la crisis capitalista financiera del año 2000. 2008. Creemos, por lo tanto, que hay que combatir este modelo. No ha tenido ni una referencia al modelo fiscal injusto que tenemos en este país, donde también son las clases populares las que pagan la cuenta y es el capital el que tiene un modelo fiscal low cost con las competencias que tenemos aquí en Euskadi.